Continuamos acá y eh, inmediatamente pasamos con eh, nuestro primer invitado en el día de hoy, el periodista, el señor Francis de León, presidente del Colegio de Periodistas de la Provincia Duarte, a propósito de algunas situaciones que se han presentado luego de que eh, la dirección provincial Duarte advierte que apresarán reporteros gráficos que transmitan en vivo en horarios de toque de queda. Eh, vamos a, va a dar los buenos días, Francis. ¿Cómo está? Eh, buenos días a toda la, la audiencia de este programa. Eh, aquí en San buenos Francisco días. de Macorís. Sí, buenos días a todos. ¿Cuál es la situación con los reporteros gráficos que salen en el toque de queda? ¿Cuál es la posición que asume el colegio? Bueno, nosotros como colegio, la verdad que primero nos sorprende un poco la, cuando vimos la posición del director provincial eh, de uh -huh. salud, el doctor Rosario. Y pienso que quizá eh, la información la, la dijo quizá en un mal momento, porque estamos hablando de un profesional, no estamos hablando de una persona que eh, no conoce, ¿verdad?, lo que es la, la, la Constitución, aunque no sea abogado. Pero pienso que quizá lo hizo en medio de un mal momento al emitir juicio diciendo que va a, a prohibirle. Eh, a los reporteros gráficos, sobre todo a los periodistas que transmitan en medio del toque de queda, ya que esto es inconstitucional. La verdad que el artículo 49 de la Constitución Dominicana pues, establece eh, la libre expresión del pensamiento y la libertad y sobre todo justifica el ejercicio de la carrera de los periodistas. En el caso de nosotros tenemos, eh, de, de los miembros del colegio que están eh, participando, si se quiere, de esta actividad de transmisión. Solamente tenemos a Miguel Montilla eh, que trabaja en un canal nacional y pienso que si tratan de, de impedirle el ejercicio, pues seguro que el colegio estará de frente porque esto es un atropello reitero a la libertad de expresión y sobre todo al, al ejercicio eh, periodístico. Eh, en la República Dominicana y aquí en San Francisco de Macorís Y entonces pues ahí estaremos actuando y estaremos de frente eh, Al lado de nuestro compañero eh, La situación que se está dando es que el director de, provincial de salud De la provincia de Duarte, ¿verdad? Eh, Luis Rosarios, eh, Rosario, ¿quiere impedir que los reporteros que están haciendo eh, transmisiones en vivo eh, Hagan este trabajo? Así es. No sabemos por, eh, no sabemos cuál es, era la, la razón, por eso digo que lo hizo quizá en un mal momento, porque esto es viol, violatorio a la Constitución y el ejercicio de, de, de, del periodismo como tal. Pero ustedes Mira. saben que esas transmisiones, por ejemplo, cuando se hacen con, con, con criterio como debe ser, inclusive hasta, hasta ayudan en el sentido de que limitan a veces el sobrepasamiento de alguna, y todo el mundo aquí sabe cómo se comporta. En algunos lo, de los casos, eh, la, la, la Policía Nacional y, y las denuncias que se hacen inclusive uh -huh. que muchas veces hasta, eh, se ha utilizado el toque de queda para negocios para peaje, para quitarle dinero, gente que sí. gente que, que no tienen permiso, le dan un dinero, lo dejan pasar. Entonces, todo este tipo de irregularidades que se dan después del se toque vigilan. de queda, se vigilan, y Pero, entonces él no es la persona quizá más idónea para... Para prohibir, ni él ni nadie, porque es algo constitucional. para Mira, prohibir el ejercicio. hay que decir algo, Francis, uh -huh. y hay que reconocer que en razón de la circunstancia que está viviendo el país, ciertamente están suspendidos ciertos derechos. Sí. Y eso se lo ha otorgado el estado de emergencia al Poder Ejecutivo y la propia ley de salud, en su artículo 44, establece que podrá emitir de resoluciones que limiten otros derechos en eso ahora la libertad de prensa conjuntamente con la libertad de tránsito que está restringida para todos es lo que creo que hay que analizar y yo diría ciertamente debemos estar informados de los procesos que lleva a cabo la autoridad y creo que es lo que te sugiero o le sugiero a ustedes que pongan en contexto al doctor y a las autoridades para que haya información. Más que entrar en la discusión de derechos porque está limitado ya por constitucionalmente, según el 226 de la Constitución, y los estados de emergencia o de excepción. ¿Pero qué alega el doctor? ¿Por qué prohibirles a los muchachos que están haciendo el live transmitir? Mira, yo digo que fue que él hizo esto fuera de eh, en, un, en un momento que estaba fuera de sí. Eh, de acuerdo a lo, claro, de acuerdo a, a, a lo que a lo que investigué, eh, algunos de los reporteros le estaban reclamando eh, su participación, que aquí en San Francisco de Macorís hay lugares que después del toque de queda siguen abiertos, no hay distanciamiento, la gente sin mascarilla, los lugares de diversión. Tú sales, por ejemplo, a, a un domingo, después de las 7 de la noche, a salir a Santo Domingo, y tú encuentras todos los, los lugares de, de diversión, como si fuera eh, cualquier no, hora de, del día pasando... donde, sí. donde está la eh, donde restricción. Y entonces le estaban reclamando, porque sabemos que hay un rebrote, la ausencia que hay de la Dirección Provincial de Salud, con relación a las medidas que sí eh, tienen que tomar, y que son parte de lo que es la función en este caso, de salud pública. Parece que, que no le gustó que le hicieran, ¿verdad? Y, y, y al contrario, yo creo que los funcionarios de, de todo el país deben de agradecer porque el ejercicio periodístico a la hora de dar la información lo que hace es que le, que le, le da... Eh, le establece y le, y le da la oportunidad para que ellos puedan, inclusive, de cosas que quizás no estén manejando, no estén informados, a través de, de, de las informaciones que se difunden a través de los periodistas, pues ellos pueden tomar cartas en el asunto sí, y hacer claro. mejor su trabajo y hacer mejor su función. No ver al periodista como si fuera un enemigo porque le están diciendo las debilidades que tienen su institución que tiene él como director, en, Mira, en, este, en este caso de pregunta. la regional, y que entonces no están eh, haciendo realmente lo que quizás deba de hacerse. Sí. Cuando salen estos operativos, los periodi el periodista se informa hacia dónde van. No, le, tú sabes que al... los operativos eh, Lo maneja la policía sí. No, no, y, me refiero cuando van a un restaurante Porque surgió con un tema de un restaurante y lo, que, y lo que se hace es que el periodista Sigue y acompaña a la policía Pero iban hacia un restaurante En el caso que se dio, por la cual Luis Me parece, según las declaraciones Que, que dio Es que ellos le avisaron Al lugar que iban para allá Y ahí ah, fue Ya, ya en ese En ese contexto me gustaría que tú me digas si tienes conocimiento de eso. Bueno, esa, esa es decir esa... es lo mismo que la D.N.C.D. Avisa. Es, eh, tenga un, un, un ataque a un a un a un punto un delincuente y que un policía haga esto, eh, eh, reguádate o le diga alguna clave, eh, duérmete. Oh. ¿Qué, qué, ¿Qué usted opina de eso, Francis? Mira, porque nosotros... eso puede ser. Mira, yo, yo reitero... un, un problema que se convierte en complicidad de parte del medio. Mira, yo reitero solo hay nosotros, solo eh, de los miembros del colegio, de las personas que participan en esa caravana, de lo que es el toque después del toque de queda tenemos a Miguel Montilla y dudo que se preste para ese tipo de, de actividad una persona que tiene su ética, tiene ¿Qué? su moral y su desarrollo y su, de su vida. Sí, sí, sí. Franci nosotros nosotros diferencia ahí. Acaba de hablar de ética y de moral. Sí. Pero no significa eso que los demás que andan eh, haciendo el live no te acusando a nadie. No estoy acusando no a nadie. Tengan, no estoy, acusando, sí. estoy hablando de que solamente del colegio. Hay el una polen. persona ah. que, que no estoy acusando a nadie de que, de que es y que no ven Y, que no es, y fin, no lo tú, porque, existe, por... porque que existe la inferencia de ética y de moral. <ríe> y, entonces, ni, tengo estoy... que no ahora, mira, a los a muchachos que están ahí. Ahora nosotros como colegio no, pero yo no estoy acusando a nadie. Nosotros estoy hablando de una persona que es la del colegio. Ahora ahí por ejemplo nosotros vemos Hemos llevado un hemos dado documento a la fiscal y al general pasado, al general Ten, porque entendemos que ahí también se cuelan personas que no son periodistas. Ahí se cuelan personas que tienen que aunque tienen un, un, un carnet, no se sabe quién le dio ese carnet, no se sabe para qué medio trabajan, que inclusive están usurpando funciones. Eh, Entonces, esa parte con la apertura de, de, de los medios de comunicación, eh, de las redes sociales, ya... Todo, ¿sabes? Todo el que tiene un teléfono se convierte en un periodista, se convierte en un comunicador. Sí, Entonces lo que tenemos este que ver es. es eh, eh. Ustedes regularlo. Exactamente. Pero, pero exactamente, nosotros, nosotros llevamos el documento, le entregamos inclusive el, el listado de quienes son miembros del sindicato, quienes son miembros del colegio, también estaban los muchachos de las páginas que están organizados. Que también entregaron su listado. ¿Y cuál era, cuál era, cuál fue el pedimento de nosotros? Que tanto la, la, la fiscal como el general, las personas que andan en la caravana, que lo que lo cuestionen y le pregunten para qué medio trabaja, qué función hace y quiénes son. Porque Permítanos tenemos, la, tenemos la, la denuncia de que hay personas que están aprovechando eso, hacen un carnet y se están ligando inclusive eh, personas ligadas a la delincuencia. Bueno. Francis, eh, de alguna forma eh, pude percibir o entender uh -huh. que ustedes conectan lo que sucedió en esa rueda de prensa ayer, el hecho de que el doctor Nelson se molestara por lo que sucedió con el tema del restaurante, y en buen dominicano sacan la cara por eh, la única persona que tienen en el gremio, que es el periodista Miguel Montilla. No se hacen responsables de los demás muchachos, los de las páginas. O sea, usted prácticamente, básicamente está aquí en defensa, podríamos decir, de del, del, de del sí del... del que representa del, de la persona que pertenece al gremio y de la y del derecho que tenemos del acceso a los medios de comunicación. ¿Qué, ¿Qué tiene usted para decir en ese sentido? No, estoy totalmente de acuerdo. Yo yo aquí, yo aquí estoy en representación de un gremio, y ese gremio se llama el Colegio de Periodistas. Y la persona que está de, de, la única persona que está del colegio es Montilla. Y, y, y tú tienes toda la razón, porque también estamos defendiendo el derecho que tienen eh, los periodistas, que tienen los comunicadores a... Al ejercer su, su, su ejercicio. Ahora, nosotros no podemos, eh, como gremio, eh, defender a una, per, eh, a una persona, aunque sí defendemos el ejercicio periodístico y el derecho que tienen. De informar, pero, ¿verdad? Sí, de informar, pero no podemos eh, asumir responsabilidad a personas que no son parte de nuestro gremio. ¿Qué opina usted en ese sentido, ya para ceder la palabra a los muchachos, de... Una cantidad importante de reporteros gráficos, vamos a decirle así, porque hay un término despectivo que usan pagineros, que no, no me gusta para nada, uh -huh. sino reporteros digitales o gráficos. En ese sentido, vemos alrededor de 10, 15, y que se puede dar eso que dice, de avisar a los negocios, a donde iría la policía, el Ministerio Público. Hay un asunto de control que también hay que tomar en cuenta. Sí, la, la verdad que eh, igual. Eh, nosotros, por eso ahorita mencionaba, que como, como colegio hemos estado eh, pendientes y hemos estado insistiendo, en que las personas que, que están ahí, que son reporteros gráficos, que, que, que gente que no se sabe quiénes son, los mismos muchachos de la página lo hemos preguntado. De gente que andan ahí eh, acompañando, que andan con un carnet de prensa, que no sabe quiénes son. Y por eso entonces estamos eh, estábamos, eh, emitimos un documento ante la fiscalía y ante el general para que fueran cuestionados y se supieran quiénes eran estas claro, personas. Sí. Y nosotros como gremios no podemos hacernos responsables, por supuesto, claro. de personas que nosotros no conocemos. Aquí en San Francisco de Macorís todo el mundo conoce quiénes están en la página, quiénes son los periodistas. Y cuando hay personas que son desconocidas que andan con un carnet, nosotros no podemos automáticamente, y lo estamos. Es que se investigue, que se abrigue quiénes son, precisamente para que no se den ese tipo de anormalía de personas que se cuelan ahí y que uno no sabe lo que hace, quiénes son y que no se puedan prestarse para este tipo de, de actividad que va en contra de lo que es, reitero, la ética eh, de un periodista y una gente que, que tiene responsabilidad y que sabe realmente cuál es el ejercicio que se hace Francis, eh, para la información. ¿Qué, ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué no, sigue? No, nosotros pensamos hacer una visita al director provincial ¿no? ¿cuándo hoy? Eh, en, el, en el transcurso del día para conversar con él ah, okay. eh, y compartir quizá un poco quizá lo conoce el artículo 49 para que él sepa que, que es algo constitucional y que no está dentro de su facultad aunque tenga limitaciones de salud pública como decía Francia en el artículo 44 que puedan limitar eh, a, a algunas cosas dentro del toque de queda pero la libertad de expresión jamás tendrían eso que que hacer un llamado y modificar la constitución y creo que eso, creo que eso sería imposible hacer eso muy bien, bueno, no. muchísimas Nada. gracias pero si sí deben ponerse de acuerdo muy bien, estuvimos, gracias, con, estuvimos conversando con Francis de León, presidente del colegio médico a nivel, perdón, del colegio de periodistas a nivel provincial No no eres tú Luisito Muchísimas gracias, Mira, vamos a ver qué transcurre, pero, eh, qué pasa eh. en el transcurso de hoy mañana Con este tema de libertad de prensa y todas las implicaciones Ahora, que no, tiene y que hemos tratado no, acá te eh, Vamos nosotros a una breve pausa, continuamos con más, no se despegue de la pantalla Miren, Tenemos eh, en el próximo bloque correcto, Francis Para eh, indicarle que en el día de ayer hicimos un comentario Francis, respecto a la situación que se está dando en el Doral y la construcción que el pastor Enrique Terrero de Monte de Dios está realizando allí y la comunidad se ha opuesto por las características, el pastor estará dando su versión aquí, estaremos oyéndole su, su participación. Es decir, que no se mueva de ahí para que aclaremos estos temas en breve. Muy bien, dicho esto, vamos nosotros a una breve pausa, señor director.